Bienvenidos a este tutorial, en este tutorial les voy a enseñar de una manera práctica y sencilla a aplicar lo que son ciclos en Java, lo que es do while, while y e, e for en, en Java así que vamos a comenzar con esto y eh, espero estén aprendiendo en este curso vamos a dejar más ejercicios, en este caso voy a hacer un ciclo que me cuente de 1 a 10 y me muestre los números eh, pues de 1 a 10, entonces vamos a hacerlo lo, con lo que es while vamos a recibir un valor y vamos a decir eh, un valor aquí que me diga entero x es igual a 0 vamos a decir que x eh, mientras x sea menor o igual a 10 voy a decirle que me diga por consola que el número es y vamos a hacerlo de esta forma vamos a, a mostrar a x y vamos a aumentar a x en 1 así vamos a aumentar a x en 1 para que no quede en un ciclo repetitivo ejecutemos el proyecto bueno aquí en este caso pues se me fue y vamos a depurarlo como tal pero vamos a ejecutarlo y vamos a esperar a que nos dé un resultado así que esperemos y nos va a dar el número de 0, 1, 2, 3, hasta el 10 de esta manera podemos hacer el ciclo eh, con while para recorrer podemos colocarlo hasta 20, hasta 50 es una estructura básica de un ciclo que tiene como primer parámetro el, la estructura o la palabra clave que el while recibe o evalúa una variable dice que hasta x sea menor o igual a 10 imprímeme esto y vaya aumentando a x en 1 entonces vamos a dejar hasta ahí lo que es el while de una manera sencilla porque sé que ustedes son eh, muy inteligentes y están entendiendo lo que se está haciendo en este caso voy a hacer un do while de la forma do abrimos llave cuando cierra la llave hacemos un while y vamos a evaluar hasta mientras que x sea menor o igual a 10 vamos a mencionar a x aquí con un 0 a instanciar a x con un 0 y vamos a decir lo mismo eh, de lo que hicimos acá vamos a hacerlo así y vamos a estar evaluando a x eh, vamos a estar aumentando a x en 1 en entonces lo corremos y vamos a esperar a ver qué resultado nos da y nos da este mismo resultado para eso ustedes deben decir cuando pueden utilizar el do while o cuando quieren utilizar el while ok entonces eh, comenzamos con los ciclos vamos por eh, comenzamos con while está el do while y vamos a comenzar también con el for. El for. Hay muchos que dicen, hey, me enreda el for. ¿Por qué te enreda el for? Si el for hace lo que, pues, es lo más fácil. Recibe el, el parámetro, te está diciendo, ¿en cuánto lo quieres aumentar? ¿En 1, en 2, en 3? ¿O lo quieres aumentando o no lo quieres aumentando? ¿Lo quieres, pues, que vaya decreciendo? Entonces, lo que vamos a hacer es recibir una variable, eh, pues, una variable x. Eh, en este caso el for te permite decir que esta variable x es entera y que vamos a inicializarla en 0 entonces me va a decir en cuánto quieres eh, pues evaluarla digo, que sea menor o igual a 10 con un punto y coma y digo y también quiero que me, la, que me la hagas que pues se vaya aumentando en este caso no va a ir dentro del código aquí del for sino que solamente vamos a imprimir el mensaje con el for sería este perdón vamos a imprimir el mensaje con el for y de esta manera sencilla hacemos el for de esta manera sencilla lo hacemos ¿Por qué? porque eh, porque él recibe el parámetro x de esta forma lo estamos inicializando en 0 como una variable entera y aquí lo estamos haciendo pues de una en una variable eh, pues que está aumentando en 1 pues de esta forma entonces termino lo que es for eh, y hemos trabajado lo que es eh, pues while, hemos trabajado lo que es do while y hemos trabajado también lo que es for. En el próximo video les voy a, a estar indicando eh, lo que son los ciclos repetitivos, porque lo estamos haciendo de una manera práctica, lo estamos haciendo de una manera práctica y y, y pues lo vamos a hacer siempre así, de una manera es eh, súper práctica, voy a dejar unos ejercicios, un ejercicio básico sería pues, recibir unos eh, 20 números y evaluar si el número es par o es impar e ir guardándolo en una variable o ir contando cuántos son pares o cuántos son impares y eh, pues mostrarme al último, eh, impares son tantos y pares son tantos entonces vamos a dejarles este como ejercicio y espero pues que lo realicen y vamos a entrar al, al tema de lo que son los condicionales como es if else o, o el safe en Java. Entonces dejemos hasta ahí hasta hoy y espero que hayan aprendido, hagan el ejercicio, practiquen porque eh, entre más practiquen, entre más practiquen pues ahí está la fórmula que, que el maestro se hace con la práctica. Así que hasta pronto.